Hola amigos, un abrazo a todos, de luz y de amor. Vamos a hablar sobre la iluminación. La puerta que lleva a la iluminación y la llave que abre esa puerta. Considero que es importante porque... Está escondido en el único lugar donde la mente no puede ver, no puede mirar y es el presente hemos visto el último vídeo de Jiddu Krishnamurti hablar sobre mirar el pensamiento dijo que esta es la meditación verdadera y no todas las demás que se hacen en nombre de la meditación ¿recordáis? él dijo la puerta esta es la puerta para enfocar toda nuestra energía e ir más allá más allá de la matrix que es nuestra mente más allá de toda interpretación y poder ver. Y esto es mirar el pensamiento. Pero también mencionó la llave que abre esa puerta. Y es la no división entre el observador y lo observado. Y esto puede haber pasado desapercibido. Pero vamos a tratarlo. Si yo me divido, entonces yo tengo codicia, yo tengo celos, tengo envidia, tengo egoísmo, tengo ira, tengo todo esto. Y si tengo todo esto, son como atributos que puedo quitarme de encima. Entonces la mente viene y trata estas características como algo que puede desprenderse de ellas y esta es la manera falsa de hacerlo pero si digo soy celos, soy envidia, soy ira, soy miedo no hay separación y cuando miro el hecho lo miro sin separación no hay división entonces no queda más que pasar por la experiencia y eso me purifica algunos lo llaman transmutarlo, pero la verdad es que te purificas de ello. Esto lo vamos a explicar, pero si hay separación, hay distancia. Y entonces hay tiempo. Y entonces no voy a mirar el hecho, no puedo mirar el hecho, sino que voy a crear el opuesto, lo que se llama el devenir. El devenir en algo mejor de lo que soy en el momento. Así que creo una política, todo un programa una religión de vida para no ser codicioso y ahí es donde se va toda mi energía toda mi atención por lo tanto todo mi cariño mi amor todo mi tiempo sin embargo no va a funcionar no ha funcionado nunca la neurona atrapada en esa energía bucle esa neurosis no se ha liberado jamás por el pensamiento por la voluntad ni por ningún programa que llevar a cabo. No, jamás. ¿Por qué? Porque estamos lidiando con un fantasma, con la dualidad. Esta es la dualidad. Hay un universo real y luego la mente crea un universo paralelo. Esta es la dualidad verdadera del ser humano y no la dualidad de las cosas entre sexos o positivo o negativo o calor frío estos no son dualidades son los opuestos de la misma cosa por ejemplo el calor y el frío son los opuestos de la temperatura el positivo y negativo son los opuestos de la electricidad el sexo son los opuestos de los seres biológicos la noche y el día son los opuestos del tiempo la dualidad es el universo y el universo paralelo que la mente crea de este universo que es falso y es un fantasma. Y nuestra sociedad, el dinero, la economía, la educación, la sanidad, todo lo que ofrece la sociedad vive en este universo paralelo, en este fantasma. La mente está diseñada así para ser manipulada por entidades de otras dimensiones para poder penetrar y bueno manipularnos. Así que qué es la meditación verdadera? Precisamente es mientras estamos viendo el vídeo de Jiddu Krishnamurti con los sentidos, puesto que estos solo pueden estar en el presente. Estoy viendo me Pensando, opinando lo que está diciendo Krishnamurti. Este movimiento que escapa a mis ojos conscientes es el movimiento de la inconsciencia. Y otra vez es por aquí por donde se nos va la fuerza, la consciencia, el empoderamiento y la responsabilidad, la luz. Y es esta ignorancia moviéndose detrás de mis ojos, que no veo, la que se posiciona ante mí. Y me hace clasificar las cosas. Y una vez clasificadas de aquella manera, trato a esas cosas y a las personas de aquella manera, clasificadas. Entonces, la iluminación Surge cuando ponemos consciencia en todos los procesos de la mente. Que nada escapa a mis ojos. La puerta es atención al pensamiento. Puesto que no tenemos propiocepción en el pensamiento, somos incapaces de darnos cuenta cuando entra en acción y empieza la proyección de la película del pasado, y la llave que abre esa puerta. Es la no división entre el observador y el observado. Porque si observo que soy codicioso, permito que esto se mueva dentro de mí, en segundos, porque no puede durar mucho más, se va a desarrollar, va a llegar a su fin. Voy a ver cómo nace, se desarrolla y muere, nace y muere, una cosa y otra cosa, y así con estos ojos conscientes voy haciendo consciente la inconsciencia según la voy viendo, sin analizar sin dividir yo y aquello sino yo siendo por eso Krishnamurti dice podemos observar con la ausencia del yo no se refiere que no haya un yo moviéndose, precisamente estoy viendo al yo moviéndose porque no soy yo se mueve y eso es estar ausente del yo mientras lo estoy observando no hay yo, ¿ok? Si lo piensas bien, vas a ver que esto es así. Entonces viene la purificación. Y de esa manera es que voy conociéndome. Porque resulta que tú eres el libro que tiene que ser estudiado por ti, en tu vida. Y el sistema no te lo va a decir. ¿Por qué? Porque no quieren que descubras que tú eres el camino y la meta. Que no hay distancia entre la meta y tú. Que tú eres el buscador y lo buscado. Que no hay distancia entre el buscador y lo buscado. Que tú eres el devoto y la devoción. Que tú eres el discípulo y el maestro. Que tú eres el medio y el fin. Que tú eres todo en la vida. Palabras textuales de Chido Krishnamurti. Y que sin ti ni siquiera ellos existen. Despertar es cuando te ves pensando lo que estás viendo y empiezas a despertar del sueño inconsciente en el que estamos y te vuelves consciente. Y esto es despertar, de verdad. No es que te has dado cuenta de algo del vecino o que te has dado cuenta sobre el sanidad o sobre los políticos... Eso no es despertar, eso es darte cuenta de algo ahí fuera. Pero si no despertas de tu sueño, no vas a ver más allá ni siquiera de lo que te has dado cuenta. Así que otra vez, el lenguaje no tiene las palabras para expresar todas estas cosas. Y usamos despertar para todo y eso es ok. Siempre que entendamos que despertar es despertar de mi interpretación de las cosas, porque yo soy... ...lo único que me hace sufrir. Yo soy mi prisión y puedo ser mi libertad. La libertad no es los problemas que ocurren... ...es la interpretación que hago sobre esos problemas que ocurren. Y ese es el despertar verdadero. Y la dualidad es cuando no hay sueños... ...cuando tus sueños están vacíos de sueños lógicos... ...y no interpretas. No hay sueño, no hay dualidad... Y estás en el único mundo objetivo de los despiertos, no como antes. En el mundo subjetivo, donde cada cual, cada loco con su tema. ¿Ok? La mente vive en el mundo relativo. Por eso la gente cuando dice que todo es relativo, tienen razón. Pero no es que no exista el mundo absoluto. Somos absolutos en un cuerpo relativo y programados además para que se vea absoluto lo relativo y no es verdad no es así y eso es despertar y eso es traer el cielo en la tierra y eso es amar porque esa visión trae un orden cósmico que no pertenece a los vestidos de soy español o soy ruso o soy americano sino que, sino que pertenece a la percha y no cambia de cultura en cultura es pertenece a la naturaleza humana si es que no está programada y manipulada por estas entidades que parecen como energías oscuras que se alimentan de, de este sufrir, de esta confusión que crea la mente, porque la mente es ciega y hasta que no se ve a sí misma no puede reprogramarse. Quería ayudar a comprender que el presente lo tocamos con los sentidos que la mente nos saca del presente y por lo tanto ver cuando la mente entra en acción es desarrollar la percepción en el pensamiento y eso es lo que lo cambia todo es razonable entender que haga la división entre el observador y lo observado y que la meditación es romper esa separación y traer el cuerpo y la mente juntos para que podamos ver a través de los ojos y desde ahí transformar, crear, de verdad crear las cosas. Encuéntrense, ámense, ámense a sí mismos. Un abrazo de luz y amor a todos.